Bueno, nos encontramos aquí en ANDA Juan Lacase para contarles del programa Somos ANDA, que este mes de junio llega aquí a Juan Lacase, una serie de beneficios y de actividades para compartir con la comunidad. Bueno, y en este caso nos encontramos con la gerenta de la sucursal de ANDA Juan Lacase, Ana Benítez. Buenos días, Ana. Bueno, antes que nada, eh, darte la bienvenida y conocer un poco de qué se trata esta movida. Bueno, eh, antes que nada, buenos días para ti y para la audiencia. Esta movida es un programa de visitas itinerantes que el Consejo Administrativo va a llevar a cabo durante este quinquenio. La idea es poder visitar a todas las sucursales del país, haciendo foco un mes en cada una de ellas en particular. Estuvieron en Atlántida en mayo y este mes de junio en Juan la Casa. Exactamente. El programa comenzó en Atlántida, somos la segunda sucursal en, en tener este programa. Estamos felices de que se sea. Lo que busca este programa Somos Anda es fortalecer los vínculos con la comunidad, eh, con los diferentes actores y también eh, fortalecer el vínculo con los socios mediante beneficios específicos que vamos a tener durante este mes. Yo te iba a preguntar un poco en detalle cuáles son esos vínculos que se van a estrechar, ¿hay algunos descuentos para empezar? en. Eh, con respecto a los socios, sí, ya a partir de hoy tenemos importantes descuentos con comercios que se han adherido en diferentes rubros. Eh, con la tarjeta de crédito tenemos un 25% de descuento y con la tarjeta prepaga un 10% de descuento. Este beneficio va a estar hasta el 15, hasta el 15 de junio. Eh, también vamos a tener beneficios en la parte odontológica eh, se van a hacer tra trajes gratis eh, a los socios, eh, también en, en el fortalecimiento con, con, la, con la comunidad, se van a hacer visitas a las inmobiliarias para, para acercarnos a ellas, ver las necesidades que tienen, se van a hacer desayunos de trabajo con los comercios y con la parte de turismo para ver si podemos fortalecer el vínculo ahí con, con el turismo, y bueno también en cuanto al resto de los socios se va a terminar con una actividad con los socios un almuerzo que va a venir el consejo administrativo y también va a haber un encuentro con los funcionarios eh, también dentro de las promociones para los socios va a haber sorteos este, que se van a realizar a fin de mes y va a haber un modo de raspadita que va a empezar a partir de la semana próxima eso es con, con sacando un crédito eh, ...se va a acceder a una raspadita con importantes premios. Así que estar atentos todos los socios. Eh, bueno, un poco conocer la parte institucional, ¿qué es ANDA? Mucha gente lo conoce seguramente, pero para quienes no conocen... ...¿qué, qué es ANDA y qué, qué brinda? Bueno, ANDA, eh, lo principal de ANDA es que es una institución sin fines de lucro. Está hace 88 años en el país. Acá en Juan la Casa este año cumplimos 70 años, que no es poco... Estamos felices de, de, de poder eh, hacer esta movida durante este año este, y ANDA brinda eh, beneficios tanto de créditos, garantía de alquiler, tarjeta, efectivo, pago de pasividades, turismo, a sus mil socios que tenemos a lo largo del país. Estamos llegando a 600.000 este, personas a lo largo de todo el país con 40 consultorios odontológicos que tenemos distribuidos en, en las sucursales. Nosotros acá tenemos también, acá el mismo funciona la sucursal, el consultorio odontológico con excelentes profesionales. Invitamos a los socios que no los conocen aún este, que se acerquen, eh, pueden pedir una consulta tanto telefónica o personalmente, serán agendados, la consulta no se cobra. Este, que eso es importante, y bueno, los invitamos a que se acerquen. Para hacerse nuevos socios deberían venir a la sucursal de Juan Lacase a informarse y bueno, eh, ver los beneficios en persona, les van a explicar de forma más detallada. Para hacerse nuevo socio tenemos también la vía de la página de ANDA, a través de la página de ANDA también se pueden afiliar, Sí, por supuesto concurrir a la sucursal, eh, los esperamos con mucho gusto. Estos beneficios que estamos nombrando, eh, se, si se hacen socios nuevos son inmediatos, o sea que ya acceden durante este mes a estos beneficios. Este, tenemos importantes descuentos en ciertos comercios con, que cubren rubros de, de todos los rubros. Tenemos eh, un 25% de descuento hasta el 15 de junio con la tarjeta de crédito y un 10% con la tarjeta prepaga. Este, para potenciar y beneficiar aún más a los socios durante este mes. ¿Aproximadamente cuántos socios hay en Lacase? Aproximadamente tenemos 1.300 socios con sus beneficiarios respectivos, ¿verdad? No es poco porque si tomamos la población es un 10% de la población, o sea que es un importante caudal social con el que contamos. Bueno, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, eh, también me quedó la parte de la responsabilidad social empresarial que durante este mes eh, vamos a colaborar con la Casinos en Acción, que es conocido ya en la localidad por cómo eh, funciona este, colaborando con la gente que lo necesita. Eh, vamos a estar recibiendo de parte de la población alimentos no perecederos, que se, les serán entregados por el Consejo Administrativo, aparte de una partida que también va a, a donar anda este, para el beneficio de la comunidad. O sea que a todo el que quiera colaborar, en esta instancia no es necesario ser socio, puede venir cualquier persona con un alimento no perecedero que será entregado a las casinas en Acción. ¿Lo puede traer a la sucursal? De a AMA. la sucursal, sí, exactamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y a las órdenes y los invitamos a participar, a que se acerquen a la sucursal, a conocernos y sean bienvenidos.